Amiga Craniana Soy Jorge Cortés Alias Pipo Del grupo Cranium Por supuesto Ya presenté mis platillos Y hoy voy a decir Para qué sirven Y los diferentes sonidos Que tienen Tenemos de este lado Un ride Un ride más o menos De 1987 Este sirve para hacer ritmos Para acentuar las canciones Para ir y ritmear En los coros Por ejemplo Este explota y da ritmo Y tiene sonidos diferentes Por ejemplo Si le doy acá Con el canto de la baqueta después es oír un sonido Agudo Okay. si le doy un poco más de acá es una más abierto y si le doy hasta acá es un sonido muy abierto Para eso sirve el ride, para hacer ritmos, para hacer remates Este es un crash muy especial que se llama Butcher o el carnicero Y tiene un sonido, un sonido explosivo, pero de decae rápido Entonces este lo uso generalmente en remates y escuchen el sonido Escuchen como decae rápido No es un sonido que se quede mucho tiempo, pero es rápido ¡Pah! ¿Otra vez? Tenemos de este lado también una cosa que se llama China Type o platillo chino. Que sirve también para ritmear o para hacer remates también de corta duración. Digamos, de cae rápido. Y si es un poco más grave. Sí, es para hacer... Explota mucho. Se puede hacer cosas como de un Crash Ride, se puede decir. Es un China Type. Este pequeño de aquí se llama Splash. Y es para pequeños remates. Y acentitos, por ejemplo, su sonido decae muy rápido. Este es un crash y es uno de mis consentidos. Es un dragon y es un crash de 18 pulgadas. Este decae mucho más lento, es muy explosivo y se queda mucho tiempo. Tiene un sustain. ¿Es hasta dónde llega? Todavía no se acaba de callar y seguimos aquí filmando, por ejemplo Y sirve para rematar, por ejemplo ¿Okay? ¿Cómo le pego yo a los platillos? Pues hay gente que le pega así Pero al pegarle así los platillos tienen estrés Y pueden romperse, aunque usted no lo crea Yo los dejo respirar mucho Hay gente que los aprieta mucho de acá Y se quedan así Entonces matas el sonido Yo los dejo libres Y yo generalmente le pego de lado el sonido del el sonido natural y por último tenemos los contratiempos contratiempos tienen varios sonidos este contratiempo es una serie HHX muy buenos de la serie y sirven para hacer ritmos ¿no? aquí tenemos igual que el RIDE este es un sonido muy agudo y no muy explosivo mientras más voy acercándome la orilla va abriendo más y si le pego con el canto este es sonido cerrado Cuando quito el pie del pedal un poco Suena muy abierto Ok, estos son entonces Los platillos de Jorge Cortés Baterista de cráneo, si les gustó este video Pónganle like, la campanita para suscribirse Nos vemos muy pronto, vamos a tocar Muy pronto y espero verlos ahí Mucho gusto, tan tan